Eh, como ustedes saben, la actividad se está grabando, la misma va a ser circulada para propósitos académicos. Le vamos a dar a todos la oportunidad de hacer preguntas al finalizar este foro. En la mañana de hoy, como ustedes han visto en pantalla, el foro se titula Calidad de Cursos en Línea, Estrategias de Profesores para el Aprendizaje Activo. Quiere decir que hemos identificado profesoras que tienen vasto conocimiento en el tema y que han tenido experiencias aplicando el tema de la calidad en los cursos en línea. Como pueden notar en el panel, tenemos tres recursos muy importantes en nuestro recinto. Eh, quiero presentar a la doctora Nilsa Lugo Soto, que se encuentra en el panel, como directora del departamento de inglés que de igual manera pues, ha fungido ofreciendo clases en línea a través de muchos semestres académicos. De igual forma, les presento a la doctora Zona, Sonia, disculpen, color parrilla, que se encuentra con nosotros hoy y ella es catedrática del Departamento de Administración de Empresas y coordina el Programa de Comercio Internacional. A su vez, también tenemos la distinción de la colaboración de la doctora Marta Jiménez, que la doctora es catedrática auxiliar del Departamento de Español. Así que, bienvenidas las tres. Muy bien, pues para ponerlos a ustedes en contexto, es bien, bien importante para nosotros resaltar que nuestra institución actualmente es miembro de Quality Matters, ¿Y qué es Quality Matters? Para aquellos que no lo han escuchado o que tal vez no tengan ¿verdad? esa descripción completa, esto es una organización internacional sin fines de lucro, la cual capacita a los profesores o académicos en desarrollar las destrezas necesarias para el diseño de cursos en línea y que puedan aplicar criterios de calidad en ese ofrecimiento. Para nosotros como institución es un privilegio ser miembro de esta organización y nosotros a través de la oficina de educación a distancia servimos de enlace y coordinamos estas actividades con fondos que hemos recibido externos de la propuesta HERP. Así que para nosotros es sumamente esencial poder evidenciar este esfuerzo y demostrarles cómo ustedes pueden aplicar estos criterios en el ofrecimiento académico aquí en un Macao. Así que para eso, nosotros nos vamos a enfocar en unos estándares particulares de aplicación. Estos estándares que los establece Quality Matters son alrededor de ocho principales, lo que llamamos ocho estándares generales, pero a su vez se subdividen y se especializan en 42. Quiere decir que es bien amplio, no tenemos una mañana completa para explicarles cada uno de ellos, pero sí de manera práctica van a llevarse ejemplos de cómo aplicarlo en sus cursos. Así que fuimos lo más específicos posibles tratando de resumir unos elementos en una infografía que ven al final. Y que también mi compañera Rodi está circulando unos códigos QR que ustedes van a poder escanear y van a poder acceder a información adicional sobre estos temas, ¿ok? Así que, ¿cómo va a funcionar el foro? Miren, de manera bien sencilla, vamos a hacerlo práctico. Lo que vamos a hacer es que vamos a dirigir la conversación con cuatro preguntas, las cuales las preguntas, nuestras invitadas las van a responder y luego al finalizar, ustedes pueden compartir comentarios, experiencias o dirigir alguna pregunta específica a alguna de ellas. ¿Qué les parece? ¿Estamos entusiasmados? Super. Pues entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. Vamos a iniciar la conversación con la doctora Nilsa Lugo. Eh, ¿Qué estrategias usted ha seleccionado para implementar la calidad en el ofrecimiento de cursos en la modalidad no presencial? Buenos días. Buenos días. Una de las estrategias uh, pa que yo seleccioné para ampliar Uh, la calidad de mis cursos en línea es la estrategia de crear presencia esto para mí es esencial y clave en el diseño de mi curso mis estudiantes tienen la necesidad de conocer quién yo soy no solamente como instructora pero como persona que yo también soy un estudiante de vida una metodología es que publico videos cortos uh, que permea todo el curso no solamente un video de introducción que al principio así es como yo hacía los videos una de introducción y eso era todo era estos videos era pertinente a los, las destrezas y conocimientos en la clase, pero no estaba a hacer sentir mi presencia. Y los estudiantes tenían um, la percepción de hacer la pregunta después de varios sema varias semanas de, y mi profesora, ¿dónde está? Porque es un curso en línea y ellos siguen de forma lineal y entonces yo me estaba percatando que mis estudiantes me, ellos hacían falta esa presencia mía. No importa que era un curso en línea. Uh, otra estrategia que usé para crear presencia es incluir foros interactivos. Estos foros crean una presencia social donde los estudiantes no se sienten solos. Estos estudiantes... Uh, da unas unos oportunidades que los estudiantes interactúan entre ellos igual como si fuera una, un curso presencial. Y eso para mí era bien clave. Otra estrategia que incluí era actividades sincrónicas. Todos que pasamos el curso, y somos todos, de cómo dar cursos en línea, sabemos que hay que tener un balance entre sincrónico y asincrónico. Pero lo, las actividades sincrónicas, yo no so, solamente lo, me quedo con esas calendarizadas. Van a surgir momentos donde yo percato que los estudiantes necesitan mi presencia y con unos temas particulares y ahí entonces yo anuncio estas actividades um, sincrónicas esto también fortalece mi presencia como instructora y también fortaleza la presencia social entre los estudiantes esto le dan una oportunidad de interactuar casi igual como un grupo presencial, por ejemplo, creando breakout rooms, uh, que se puede hacer a través de diferentes, um, uh, ¿cómo se dice? Plataformas como Zoom o como Teams. Okay. Hola, buenos días, es un gusto. Estar aquí con ustedes en la mañana de hoy y compartir algunas cositas que vamos aprendiendo en el diseño de estos cursos en línea eh, que tengo que reconocer que al principio, hace algunos años, hace como cinco años, comencé con esto de la educación, con los cursos híbridos y tenía cierto tipo de resistencia y tengo que reconocer que ahora me encanta. Eh, me ha gustado mucho la educación en línea. En términos de, la, de las estrategias, yo las dividiría en, en mi carácter personal en tres. La primera, que para mí es vital importante, es la planificación y la organización del proceso de la enseñanza. Eh, entiendo que es fundamental para el ofrecimiento de cursos en la modalidad no presencial el ser capaces de nosotros planificar y organizar una estructura adecuada que el estudiante se sienta cómodo en, en términos de utilizar la plataforma y organizar todo dentro de esa plataforma que dirija a los estudiantes por objetivos de aprendizaje definidos con actividades, con recursos, con métodos de evaluación que el estudiante se sienta capacitado ¿verdad? de aprovechar cada uno de ellos. En, en el curso eh, más desarrollado que tengo, que es el curso de principios de microeconomía, yo lo estructuro con ocho módulos, cada uno de esos ocho módulos, está alineado con objetivos de aprendizaje, recursos eh, y métodos de, avalúo y de evaluación, las dos cosas, un calendario definido desde el primer día de clase, unas presentaciones que yo, mismo, yo misma las creo y son presentaciones entre 5 y 10 minutos y y son presentaciones visuales, un video y una transcripción. Eh, y aquí eh, les comparto, yo pensaba que los estudiantes solamente miraban el video y he tenido la experiencia que algunos me dicen yo solamente veo el video, otros me dicen las presentaciones y para mi sorpresa, tengo estudiantes que solamente lo que hacen es leer la transcripción. Así que vi la importancia de crear estos tres recursos este, y que esté accesible a los estudiantes. Y las tareas, esto es algo que me he enriquecido mucho con la experiencia de los estudiantes, porque las tareas tienen que estar bien claras y definidas con los métodos de evaluación que vamos a, a, a utilizar. Y con las distancias generacionales, estas eh, explicaciones las vamos a modificar todo el tiempo, porque por más que nosotros pensamos que lo estamos explicando de forma clara, muchas veces ellos no entienden. Así que en términos de planificación, pues queremos hacer cursos visualmente atractivos y organizados. La segunda estrategia es la de comunicación e interacción, como compartió la doctora Lugo, entendemos que tenemos que diseñar unos cursos tratando de eliminar y reducir esa barrera invisible que es la distancia y como estamos tan distantes, toda nuestra comunicación con los estudiantes tiene que ser de forma pues, positiva, amable, eh, que los inciten a la curiosidad, a la exploración, a la creatividad. Así que... En mi curso de principios de microeconomía, desde el, desde, el di, desde el primer día de clase, yo les coloco un video eh, sobre mi persona. Además, lo acompaño con un mapa interactivo, eh, utilizando la plataforma de Padlet, donde los estudiantes identifican el, su residencia, el municipio donde residen, y e incluyen una descripción de quiénes son ellos. Así que esto lo hemos hecho en dos años y, y le, les ha llamado muchísimo la atención. Utilizo mucho la creación de videos explicando lo que es mi curso en Moodle, lo que explicando el, el plan de mi curso, utilizando herramientas de gamificación, las utilizo mucho, eh, todas las, las asignaciones las corrijo, eh, con retroalimentación eh, positivas todo el tiempo, eh, y los espacios de comunicación que están totalmente definidos desde el primer día de clase. Y por último, las estrategias de evaluación. Yo creo que planificar un curso de forma adecuada, ese proceso de aprendizaje tiene que tener claro cuáles son esos métodos de evaluación. Y les comparto que en mi curso, eh, desde el primer día de clase, ese método de evaluación, ellos lo evalúan y, ofrecen recomendaciones esa primera semana de clase, así que de alguna forma promuevo también esa interacción y que ellos se sientan partícipes de este proceso eh, de los cursos totalmente eh, en línea. Y finalizo con una actividad que yo le llamo avalúo del módulo 1 en todos los cursos que yo ofrezco en línea. Ese primer módulo eh, los estudiantes lo, lo evalúan Es una de las tareas para mí importante porque es la herramienta principal que me va a determinar ¿Cómo puedo continuar con los siguientes módulos? Así que si yo he de resumir las estrategias importantes para el diseño de mi curso, pues la planificación y organización epital, la comunicación e interacción con los estudiantes y un buen método eh, y un buen sistema de, de evaluación y de evaluación. Muy, buen, muy buenas tardes, buen día, saludos a todos. ¿Se escucha? Sí. Yo casi no me oigo hoy. Eh, yo trato de que el estudiante eh, se mantenga seguro y confiado dentro del curso, eso es vital, aunque es un curso presencial, que el estudiante sepa eh, que él puede trabajar. Una de estas formas es obviamente dirigiéndolo, siempre dando instrucciones claras, eh, nunca dando por sentado que el estudiante debe saber esto, como maestro pues yo se lo explico, porque yo no puedo dar por sentado que él lo sabe. Y entonces, eh, una de las maneras de estructurar esto es que las instrucciones estén siempre claras, aunque sean repetitivas. Cada vez que el estudiante va a trabajar un ejercicio de redacción, por ejemplo, pues entonces yo le escribo ahí lo que quiero. Gracias. Le escribo lo que quiero eh, tantas eh, tantas oraciones o lo que sea, pero siempre entonces les reitero el procedimiento para subir la tarea, el aspecto técnico. Sabes que vas a adjuntar esto así, así, así, porque tenemos estudiantes que a veces tienen dudas y no lo verbalizan, entonces no podemos permitir que eso sea una manera, que eh, si eso sea un causante de que el estudiante salga mal. Otra estrategia que me gusta mucho y que fomenta también la seguridad en el estudiante, es tratar de apelar de alguna forma a su creatividad. Eh, eso no se puede hacer siempre, no se puede hacer en todas las evaluaciones, por supuesto. Se trabaja de alguna forma como una técnica de assessment también. Pero eh, yo siempre trato, por lo menos durante el semestre, de dar un trabajo que el estudiante pueda hacerlo de diversas maneras. Me explico. Voy a usar un ejemplo de español porque esa es mi área. Eh, uno de los trabajos que yo doy es que el estudiante tiene que resumir el desarrollo de la lengua española desde esta etapa hasta esta etapa. Eso se cura en la primera unidad de español básico uno. ¿Cómo lo puede hacer? Lo puede hacer a través de un collage. Tiene que incluir, obviamente, un parrafito explicando. Lo puede hacer a través de una línea de tiempo. Lo puede hacer a través de dibujos. Lo puede hacer a través de poesía a través de canción, que es más o menos lo mismo. Eh, he tenido, aunque usted no lo crea, que me han hecho videos con marionetas y me han narrado todo. El semestre pasado tuve uno que eh, me creó un cómic. Aquí hay una cosa preciosa. Resumiéndome todo, también está la alternativa del ensayo. Pero cada vez son menos los que desarrollan el ensayo, porque los estudiantes, pues, sabemos que... Eh, a algunos no les gusta demasiado escribir, ese es un problema que tenemos. ¿no? Y entonces, de esta forma, pues ellos tienen la oportunidad de presentar el material, expresar sus conocimientos, buscar también en lo que ellos entienden que tienen fortaleza y poder contestar. Eso los, eh, los hace sentirse más seguros. También por la misma línea, en muchos exámenes yo incluyo preguntas aleatorias. Eh, Obviamente, igual que la estrategia anterior, que hay que hacer una rúbrica y tratar de que esa rúbrica esté bien estructurada porque el dibujito no es lo mismo que las oraciones. O sea, hay que estructurar muy bien la rúbrica. En las preguntas aleatorias también hay que buscar que las preguntas tengan el mismo nivel de complejidad para que la evaluación sea uniforme. ¿Sí? Gracias. Muchísimas gracias por la respuesta. Ciertamente hemos visto ideas, ejemplos bastante específicos de cómo establecer distintas estrategias. Eh, Ven en la infografía un resumen de los puntos más importantes como lo son crear presencia, comunicación, planificación evaluación y, sobre todo, la creatividad, ¿verdad? Pero para seguir reforzando la aplicación de estos estándares, los cuales ya ustedes se van a ir sintiendo más familiarizados en el día de hoy, quiero preguntarles aquí a las doctoras, ¿cuáles de esos estándares son los más que han podido identificar como esenciales para la aplicación de la calidad en sus cursos? Y si nos pueden brindar algunos ejemplos prácticos para que ustedes puedan visualizar esa aplicación. Adelante, doctora. Sí, esto no fue una pregunta fácil, fácil de contestar porque cuando uno se somete a una evaluación del curso usando unas rúbricas con los estándares de Quality Matters, todos son esenciales. Uh -huh. Pero si yo tengo que seleccionar algunas, voy a empezar con el estándar 1 que es la descripción del curso e introducción. Yo, como instructora, tengo la responsabilidad de articular con, con precisión cómo los estudiantes, mis estudiantes, pueden encontrar y accesar todos los componentes del curso. También tengo la responsabilidad en el estándar 1 de identificar el propósito de por qué el curso está diseñado de X manera. El estudiante debe de tener la percepción que la estructura del curso no es un capricho, que esa estructura le va a facilitar lograr los objetivos y ampliar sus destrezas y conocimientos. Uh, que no es en la estructura, hay una razón. Y es mi responsabilidad, um, uh, como se dice?, presentar esas razones al estudiante. También para mí es esencial el estándar 2, que, que, que se enfoca en los objetivos y competencias de aprendizaje. Específicamente para mí... Hay que asegurar que los objetivos se redactan de forma medible. Muchas veces nosotros creemos que esos objetivos son unas guías para nosotros. Los objetivos no son para nosotros. Los objetivos son para los, los estudiantes. Los objetivos le hacen conocer a los estudiantes qué es lo que ellos tienen que hacer para poder nosotros y ellos mismos evaluar si han logrado lo que tienen que hacer, si han logrado tener, um, ampliar sus destrezas y sus conocimientos. Un ejemplo que yo uso es la, en inglés se llama ABCD, la forma de escribir um, objetivos. La A. Audience, la audiencia, siempre el estudiante. El estudiante, ¿qué va a ser el estudiante? La B, en inglés es behavior. ¿Cuál es la conducta que, tiene, que va a ser el, el estudiante? Esta, este, esto se debe de redactar con un verbo activo que es medible. La C de ABCD es el contexto. ¿En qué contexto? ¿Qué actividades y con qué recursos necesita el estudiante para entonces demostrar que ha logrado el objetivo, su objetivo? Y la D es en inglés degree, el grado de ejecución que el estudiante se puede autoevaluar y yo como su profesora lo puedo evaluar. Para, des, para poder evidenciar que sí, el estudiante logró su objetivo. El objetivo de, de X uh, ejercicio, tarea, parte de un modelo, módulo o una unidad o una tarea específica. Uh, también para mí es esencial el estándar 5 de los 8. En este estándar se enfoca en las actividades que, de aprendizaje e inter, interacción del estudiante. Es esencial incluir actividades que proveen oportunidades de interacción con, con usted, como instructor, con ellos mismos, como, como participantes de un mismo curso en, y estas oportunidades de interacción entre ellos se pueden hacer en actividades sincrónicas, se pueden hacer a través de chats que tienen casi el ritmo de real time, entonces en, en, en tiempo real, um, y en estos foros interactivos donde yo participo también. Um, y esto, esta interacción que es el enfoque del estándar 5 de Quality Matters, es importantísimo. Eso puede ser la diferencia en un estudiante persistir en el curso y mantener su motivación para que el curso no se convierta meramente en un ejercicio académico. Déjame sacar la nota, pasar el curso, y aquí no ha pasado nada. Okay, eso. Me ha gustado mucho eso de ABCD, así que lo voy a copiar. En, eh, coincido con la doctora de que definir unos objetivos especia, eh, específicos pues nos da mucho trabajo, pero yo decido quedarme con los estándares 2.1, 3.1, 4.1 y 5.1, y les explico por qué. Eh, porque el 2.1, como lo comentó la doctora, eh, es poder definir los objetivos de aprendizaje claramente establecidos y que sean totalmente medibles. Y todo lo que nosotros hagamos con respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje, tienen que estar basados en estos objetivos de aprendizaje. Así que el estándar 3.1 son las evaluaciones, el 4.1 son los materiales que estoy utilizando y el 5.1 son las actividades. Les acompaño eh, en la copia que ustedes tienen, pueden acceder a uno de los QR porque estoy ofreciendo un ejemplo de cómo en mi curso de principios de microeconomía eh, genero esta alineación, es lo que le llamamos, en un objetivo de aprendizaje en particular que definirá correctamente los conceptos económicos a nivel empresarial. Y les acompaño en ese QR una tablita donde especifico. Esto es un curso que cumple con 45 horas, así que se divide en tres unidades. La primera unidad de, de este curso, yo lo titulo Introducción al Comportamiento y Funcionamiento del Mercado. Así que para explicarle a los estudiantes cómo funciona eh, un, eh, un sistema de mercado, ¿verdad? utilizando el modelo de oferta y demanda, pues tengo que explicarle lo básico y ahí surge el módulo 1, que es la introducción a los conceptos básicos de la economía. Este módulo 1 se subdivide en cinco temas. Estos temas se subdividen en objetivos y cada uno de estos temas y objetivos están alineados a una actividad de aprendizaje con un tiempo definido. Así que una de las cosas más valiosas y que más dolor de cabeza me dio eh, cuando comencé este, eh, los cursos en línea, es hacer un plan completo desde el día 1 hasta el último día de clase de esta alineación de objetivos de aprendizaje con cada una de las actividades, herramientas y, y evaluación que vamos, vamos a utilizar. Así que ahí solamente les he colocado un pequeño resumen para animarlos, ¿verdad? De que si desean más información, pues estoy en plena, eh, siéntanse en la plena confianza de solicitar la colaboración y poder compartir lo que yo he ido haciendo y desarrollando en mis cursos, que sé que en, en el caso de la alineación, pues es de mucha utilidad para darle estructura a estos cursos en la modalidad no presencial. Bien, eh, bien. Eh, todos los eh, objetivos de Quality Matters, pues son muy importantes, ¿verdad? Pero igual que las compañeras, igual que la doctora Lugo, yo entiendo que el 1, el estándar 1, es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque es el que se refiere al diseño y organización del curso, es el que establece la base. Ese, ese estándar se refiere eh, a lo que yo voy a incluir. ¿Qué voy a incluir en ese curso? ¿Qué es lo que los estudiantes van a ver? ¿Por qué necesitan ver y saber eso? Ahí, por ejemplo, se habla de que se incluya una bienvenida al estudiante para que el estudiante sepa las expectativas del curso. Se incluyan los recursos de la universidad. ¿Dónde tiene que ir? Y podemos decir, ah, pero eso está en el portal, eso está en la página. No, pero es que no queremos que el estudiante se salga del curso, entonces tenemos que proveerle todo. Todo debe estar ahí. Entonces, ahí se coloca esta, este apartado con los recursos. Se coloca también un apartado con tutoriales, porque aunque el estudiante esté tomando el curso en línea, pues igual que a nosotros, a veces se le puede olvidar algo. Entonces, uno le coloca los tutoriales, Educación a Distancia tiene sus tutoriales y tiene su canal de, de YouTube. Estoy haciendo propaganda. <risa> <risa> Entonces, eh, ahí están los enlaces para que los estudiantes puedan acceder. Eh, está también la netiqueta, que es muy importante, para indicarle al estudiante cómo va a ser su comportamiento porque estamos en un mundo cibernético, estamos en línea, entonces los estudiantes se envían eh, mensajes eh, por WhatsApp y se envían mensajes por otras aplicaciones, pero ese no es el tipo de envío, ese no es el tipo de redacción, ese no es el tipo de tono que se espera en los mensajes de un curso en línea, mucho menos en los foros. Entonces, esa parte de la etiqueta le va a decir a los estudiantes pues qué es lo que se espera, que usted debe este, hablar con respeto, incluso cuando se espera que usted le escriba al profesor, porque tenemos estudiantes que piensan que nosotros estamos, como dicen, on call 24-7. <risa> entonces, te escriben a todas horas. Y entonces ahí uno le escribe, Obviamente, el escribirle las horas no va a garantizar que los estudiantes te iban a hacer caso. Pero por lo menos tú lo tienes ahí. Si el estudiante te dice, como me han dicho a mí, ah, pero yo le escribí anoche, y yo, ¿a qué hora usted me escribió, joven? Y cuando yo busco, a las 2 de la mañana. Y usted pensaba que yo le iba a contestar a esa hora. Yo a esa hora no me levanto a menos que sea una emergencia. De hecho, tengo el teléfono en silencio. O sea, que es importante ese objetivo uno para eso, para establecer las bases. Para que el estudiante sepa por dónde se mueve, ese, ese objetivo 1 es el equivalente a este tour inicial que se le da a los estudiantes de nuevo ingreso, donde tú lo llevas por todas las oficinas y tú le explicas todo lo que hay. Eso es lo que trabaja, ese objetivo 1 Y el curso debe estar diseñado siguiéndolo. Otro objetivo que es muy importante para mí es el objetivo 6. El Objetivo 6 trabaja la utilización de las tecnologías que vamos a incluir en el curso. ¿Por qué? El hecho de que sea un curso en línea no quiere decir que yo, como profesor, voy a incluir todas las aplicaciones que se me ocurran y a ponerlas ahí. No, porque la tecnología aquí es un medio, no es un fin. El fin, en mi caso, es que ellos dominen las destrezas del área de español. Y esas metodologías tecnológicas que yo voy a utilizar, esos esas elementos tecnológicos me van a ayudar a conseguirlo. Eso no quiere decir que si yo veo o conozco alguna aplicación que yo entienda que pueda ayudarlos para resolver algo, pues yo no lo vaya a incluir. Por ejemplo, eh, yo les indiqué que quería que hicieran una infografía. Porque la infografía es un resumen. Eso es una destreza del área de español. Pero entonces, obviamente, yo voy a coordinar con mis compañeros de educación a distancia para que le den una charla eh, sincrónica para que entonces ellos sepan cómo se trabajan las infografías. O sea, yo no los voy a mandar tampoco al tutorial. Tiene que haber alguien ahí que les explique. O sea, todas estas estándares son importantes, pero para mí estos dos son los más importantes. Muchísimas gracias por las respuestas. Como pueden ver, los estándares son bastante amplios. Cada uno conlleva mucho contenido, aplicación y ciertamente hay muchos ejemplos de cómo lo podemos eh, ver reflejado en los cursos en línea. Eh, va, nos quedan todavía dos preguntas para luego entonces abrir a los comentarios de los participantes, así que vamos a tratar de ir un poquito más rapidito en las respuestas de estas dos preguntas. La próxima es básicamente… ¿Cómo ustedes, como profesoras de los cursos híbridos a distancia o en línea, pueden mantener esa calidad de los cursos a través de todo el semestre? Okay? Adelante. En realidad, esta pregunta me, me dio pausa. <laughs> me creó un poquito de, de ansiedad. ¿Quién soy yo para dar recomendaciones a mis colegas que es quizás... Están mucho más adelantado en el adiestramiento de dar cursos en líneas. Pero voy a hablar de mis experiencias particulares. Yo como instructora, uh, novice, como se dice novice? Casi empezando en, en esta metodología. Mis, yo tengo cuatro recomendaciones. La primera es pensar como estudiantes al diseñar su curso. Uh -huh. Si yo fuera un estudiante, ¿qué yo quiero ver en ese curso? Yo, a mí me encantan los videos. Me encantan los visuales. Me encantan um, actividades interactivas donde yo no me siento sola. Yo necesito retroalimentación 24-7. ¿Cómo yo manejo eso? Entonces, estoy diseñando o rediseñando esos cursos que empecé al principio que cre creía que eran fenómenos y me di cuenta con los adiestramientos de Quality Matters que yo, yo como diseñadora tenía que mejorar. Y me enfoqué, ¿qué yo quiero de un curso en línea? Y yo creo que me ha facilitado en el diseño y de la estructura de mis cursos. Segundo, suena obvio, pero es obvio, pero algunas veces no lo hacemos. Ustedes tienen que tomar adiestramientos de forma continua regularmente. Cuando hay una oportunidad con el tema de curso en línea, apúntense. Yo sé que el, el, el, el tiempo está limitado, pero por cada hora que yo he tomado de adiestramientos profesionales en el área de diseños, de cursos en línea, yo siempre he traído algo nuevo, unas ideas nuevas. Mm -hmm. Y eso es importante. Uh, el tercero es... Como me, como digo, dijo, dijo mi colegas, mis colegas, hay que hacer esa alineación entre los objetivos, las, uh, las actividades y el avalúo. Muchas personas dicen, yeah, we do that. Nosotros siempre lo hacemos en los cursos presenciales. Hacerlo en curso en línea es un quita y pon. No es así. Por eso nosotros creamos... Tablas. Yo tengo aquí una, un ejemplo de, de tabla, un diseño instru uh, instruccional donde tomo el prontuario del curso y en este diseño estructural tengo el, el módulo donde va a ir um, X actividad, el tema, los objetivos, los, las estrategias que voy a usar, eh, los recursos necesarios, cómo voy a evaluar al estudiante, um, a ver si, identificar si logró o no para poder ayudarlos mejor y el tiempo que va a tomar. O sea, eso hay, que esa alineación hay que hacerlo antes de empezar a trabajar en la computadora. Y el cuarto es, hay que autoevaluar sus cursos. Yo tomé un curso de, de bachillerato de concentración, Studies in Language Acquisition. Yo he dado este curso por muchos años de forma presencial. Lo he dado en tres diferentes ocasiones de forma en línea. Yo creía que eso era un curso fabuloso en forma de estructura y cuando yo lo autoevalué usando los estándares de quality Matters, I, yo estaba colgada. ¿Ok? Porque yo podía, sí los estudiantes estaban aprendiendo y yo reconocía que sí, estaba bastante bien hecho, pero tenía mucha oportunidad de mejorarlo. So, esos son Pensar como estudiante, tomar adiestramientos regularmente, alineación la, de toda la estructura del curso y la autoevaluación, importante. Pues yo comparto con ustedes algunas recomendaciones que surgen, es una mezcla entre entrevistas que le hemos ido haciendo a los estudiantes de, eh, del Programa de Comercio Internacional completamente en línea. Y yo creo que las he intentado colocar en el orden de, de sus intenciones. La primera es para ellos evitar, y, y sigo insistiendo, en la estructura del curso para ellos el que un curso sea exitoso y así ellos lo definen. Un buen curso en línea para ellos es un curso que está estructurado, que ellos se dirigen a la plataforma y todo el contenido, todos los recursos, todas las actividades están ahí. O sea, que ellos no reciben por correo electrónico ninguna información del docente porque lo tienen disponible ahí eh, todo el tiempo. Así que, este, el darle estructura a un curso, como dice la doctora, es bien difícil. Pensamos que tenemos los cursos bien estructurados y cuando cogemos los cursos y asistimos a los cursos de Quality Matters, eh, pues coincido, nos colgamos. Así que nos vamos, ¿verdad?, adiestrando. El segundo, pues los animo a usar metodologías activas y colaborativas. Eh, tenemos que buscar la forma de que estemos presentes siempre en ese curso aunque sea en la distancia, que los estudiantes no sientan algo tan sencillo como los videos, eh, nosotros grabando las presentaciones. Yo siempre les coloco, eh, si yo no quiero que salga eh, eh, mi persona en la presentación, siempre les coloco una foto de quién soy yo, porque he entrevistado a los estudiantes del programa en línea y una de las cosas que le pregunto, ¿y quién te ofreció el curso? Pues no sé porque no me lo presentaron, no tenía la foto. Así que esas pequeñeces que podemos nosotros ir descubriendo, es, es, es importante que no se sienta solo ese estudiante, para mí, el, el crear unos chats de horas de oficina en los cursos en línea, pues en mis horas de oficina yo tengo un chat en el Moodle y ellos se comunican a través de ese chat, así que sienten mi presencia y si ellos necesitan una videoconferencia, pues ahí mismo activo una videoconferencia para, para acompañarlos en, en el proceso. Y tercera recomendación, pues la capacitación constante. Aprender de los expertos, pero aprender de compañeros. Cada vez que me he matriculado en estos cursos, eh, hay compañeros que saben y hacen cosas maravillosas en sus cursos y nos gusta tanto que nos copiamos de todos esos expertos y de todas esas cosas que hacen lo, los demás compañeros. Así que, en resumen, estructura para mí es vital. Olvidémonos del correo electrónico. Todo tiene que estar dentro de una plataforma en la que utilicemos. Lo que pasa es que ahora mismo utilizamos Moodle. La, eh, la, la comunicación tiene que estar activa y eh, tratar de ser presencial de alguna forma y la capacitación constante. Así que humildemente, pues estas son mis tres recomendaciones. Bien, yo tengo dos recomendaciones básicas, evaluación y revisión. Eh, es lo mismo que hacemos en un curso presencial, o sea, en un curso presencial, si usted eh, tomó mi caso, yo asigno una novela y yo veo que quizás los resultados en el examen no son muy buenos, que cuando voy a discutir los estudiantes, pues no participa mucho, o que simplemente, como son nuestros estudiantes ahora, me dicen en mi cara, ay profesora, esa novela no me gustó, no había otra. Pues entonces ya eso me indica a mí que esa novela no funcionó, y yo busco otra. O sea yo, o sea, yo busco otra y trabajo esos temas, trabajo esos objetivos con otra novela. O sea, yo voy a eh, seguir la evaluación del estudiante. En el curso en línea yo puedo aplicar eso haciendo, eh, no siempre, ¿verdad? No lo tengo que hacer siempre, pero en varias actividades yo puedo colocar una encuesta breve. Una o dos preguntitas. O cinco, no sé, pero muy breve en los cursos en línea, la brevedad es muy importante. Y usted le pregunta, eh, ¿te gustó? ¿Qué sé yo? Este, ¿Cuál fue el grado de dificultad que encontraste? ¿Mucho poco? Y entonces, le puede dejar una pregunta abierta para que el estudiante le diga. Y ahí usted sabe. Y ellos son honestos. Porque a mí me han puesto, ¡ay, profesora, no sé por qué no pude leer! ¡Perdón! Y te lo dicen. Pues entonces, usted sabe ahí si ese... Ese material que usted utilizó, ese tema, ¿funcionó o no funcionó? De acuerdo a esa evaluación, pues entonces usted revisa, usted cambia. Porque somos expertos en nuestras materias. Podemos cambiar. Podemos usar otra lectura que trabaje ese mismo tema. O sea, no tenemos que estar casados con una sola lectura. Obviamente es más fácil. Pero debemos estar modificando los materiales de acuerdo a los estudiantes. Los estudiantes de hoy no son los estudiantes del año pasado. Entonces, hay, hay que cambiar los estudiantes. Yo tengo un banco de exámenes porque yo nunca doy los mismos. Porque los estudiantes no son iguales, no te responden igual. Entonces, hay que cambiarle alternativas. A veces hay que cambiarle el fraseo, la redacción de la pregunta. Pues eso es parte de ese proceso que recomiendo, evaluación y revisión. Y muy importante también, la, eh, los talleres, la educación continua. Cada vez que ofrecen talleres, pues, aunque talleres de exámenes, usted sabe todos los talleres de exámenes que yo he tomado. Y yo oigo gente que dice, ay, pero yo sé todo. No, cada vez que yo voy a uno aprendo algo nuevo. Siempre uno aprende algo y siempre lo pone en práctica. O sea, que es importante también eso. Gracias. Muchas gracias por las respuestas. Podemos ver muchas coincidencias en las respuestas, ¿verdad? Vemos recomendaciones muy puntuales en cuanto a la estructura, organización, evaluación y escuchar al estudiante. Esos puntos han sido bien destacados en estas respuestas. Eh, bueno, para ir cerrando el diálogo en cuanto a las preguntas… Hemos visto que muchas de las respuestas se han basado también en la retroalimentación que ellas han obtenido en sus cursos. Quisiéramos saber si hay otro tipo ¿verdad? de recomendaciones adicionales en cuanto a cómo los estudiantes han evaluado sus cursos y qué cambios ustedes han realizado. Adelante. Bueno, gracias a Dios y gracias... Uh, la doctora Pagan y su equipo en la oficina de educación a distancia, la retroalimentación de, lo, de mis estudiantes ha sido bastante positiva. Uh -huh. Pero ningún curso en mío es de perfección. Uh -huh. Y yo me voy a enfocar en tres áreas donde los estudiantes me han dado retroalimentación de su percepción como estudiante en mi curso que me ha dado la oportunidad de mejorar. OK, una de las áreas, una de las... Uh, hay, hay tres áreas. Hay, hay más que tres, pero me voy a enfocar en tres. Uno es que ellos han documentado que tienen confusión en navegar la plataforma Moodle, y uno dice, pero si el estudiante tiene muchas destrezas tecnológicas, siempre están en, con sus herramientas tecnológicos. Hay adiestramientos genéricos donde uno dice enlaces, donde uno dice, vete a este enlace, está en la página de la oficina de educación a distancia, donde te explica cómo manejar un curso de muro. Pero la confusión en navegar la plataforma Moodle tiene que ver con mi curso en particular. Por eso, yo no solamente tengo el enlace para el adiestramiento en Moodle genérico, también creo, de parte de mi introducción, un video donde yo le explico uno por uno cómo Accesar y le doy ejemplos de cómo, un, como un, like a film, like a movie. De, ok, si le da uh, clic aquí, te va a aparecer esta pantalla. Uh -huh. Aquí, cómo es que puedes subir documentos, bajar documentos, um, y se lo explico al detalle. Esto es importante para evitar esa confusión. Un estudiante que empieza confundido, ya está en lo negativo. Y retener un estudiante ahí es bien difícil porque ya tienen una percepción negativa de su curso en línea. La segunda área que ellos han señalado es ansiedad de no recibir aclaración de dudas al momento que lo necesitan. Como dijeron aquí, Piensan que nosotros estamos en línea 24-7, estamos aquí pendiente. Oh, no haciendo absolutamente nada, pero atado a la computadora. Como ellos están atados a sus redes sociales. Mm -hmm. All right. <coughs> Para eso, yo aprendí a través de un adiestramiento de Quality Matters que hay que presentarle lo que se llama un plan de retroalimentación, un feedback plan. Ese feedback plan lo puede diseñar en forma de tabla donde dice cómo usted va, como profesor, a dar esa retroalimentación. Puede ser correo electrónico, puede uh, va a ser una actividad. Te voy a contestar por correo electrónico por, dentro de 24 horas, ok, y el propósito. ¿Ok? Eso es para atender su utilización en el momento que lo necesitas. Ese plan ellos lo tienen que tener claro. Para que entonces se escribe un correo electrónico y saben que tienen que esperar mínimo 24 horas. Vas a responder. No se tienen que poner, no se pueden poner con mucha ansiedad. ¿Ok? Tú puedes decir que si la actividad es una asignación que lleva nota, ¿ok? Que vas a poner en ese plan que yo van a recibir una contestación dentro de tres días o una semana. Usted pone el tiempo que te va a tardar y que el estudiante conoce el tiempo para que después te puede tomar, uh, entregar una, una asignación después de dos días se ponen ansiosos, pero no he recibido nada y estoy en el próximo módulo, ¿qué hago? Pero si ellos saben que usted va a responder de, dentro de tres días o cuatro días, no se, bajan ese nivel de ansiedad. Y el método, ¿ok? Puede decir, lo voy a citar para una teleconferencia. O... Va a ser una, una discusión en un, en, por un chat. Si ellos saben el tiempo de respuesta y para la retroalimentación y el, el método que vas a usar, eso baja esa ansiedad al estudiante. Y el, el, el tercer retroalimentación de mis estudiantes es la frustración manejando asuntos que surgen relacionados a la tecnología. Aquí yo no yo no soy I'm not a, a technical expert, pero yo le tengo que proveer a ellos enlaces directo a la oficina de educación a distancia, correo electrónico de la doctora Pagán, de, de, de su equipo, de OSI, y esa esos enlaces deben de estar en cada uno de los módulos, no solamente en la introducción, que ellos no tienen que buscar, ay, tengo problemas y no me recuerdo dónde puedo acceder a ayuda tecnológica. So, si yo estoy tratando de atender esas tres áreas, su confusión, ansiedad y frustración, y bajarlo lo más posible. Bueno, pues yo comparto una mezcla de retroalimentaciones que he recibido tanto en mi curso como en el programa de eh, Comercio Internacional en Línea. La primera de ellas yo le, le titulo Estudiantes Autodidactas. ¿verdad? En las conversaciones que hemos tenido con ellos, no, nos han compartido que la educación en línea les ha permitido ser estudiantes más independientes. Han descubierto eh, que se que son autodidactas y les ha permitido generar mucha seguridad en sí mismos. Así que esto a mí me ha sorprendido porque aunque pensemos que en un principio nos, asust Perdón. <coughs> Perdón. nos asusta un poco que ellos estén en la distancia, realmente entonces les ha enriquecido este proceso. Y comparto ¿verdad? una cita de una de las estudiantes que dice, me habían dicho que estudiar en línea no aprendería nada. Sin embargo, en mi caso, he aprendido más. Así que esta primera eh, retroalimentación de estudiantes autodidactas, pues, lo hemos ido descubriendo. Segundo, estudiantes estructurados. Eh, ellos nos comparten que el, el, los cursos totalmente en línea pues les ha permitido generar una competencia que descubrieron, que desconocían, que es la organización, y por otro lado los ha convertido en estudiantes más disciplinados. Así que esto me agrada muchísimo porque además de estar desarrollando competencias técnicas en cada uno de nuestros cursos, estamos desarrollando otras competencias importantes que le van a ayudar a estos estudiantes en su vida académica, profesional y personal. Así que estas dos me sorprendieron mucho. No las esperaba y las han compartido en mi curso y en el programa. Y la tercera, que sí, que me la esperaba, es mayor flexibilidad. El, el tener los cursos disponibles 24 horas al día con las transcripciones, los videos, las asignaciones, las tareas, pues a ellos les ha gustado mucho porque, como dicen ellos, puedo controlar mi tiempo. Así que, Verdad, eh, en términos de estas retroalimentaciones que hemos recibido, pues yo creo que lo único que nosotros tenemos que eh, tener presente cuando diseñamos estos cursos es intentar despertar esa curiosidad para encender esa antorcha, ¿verdad? Eh, como decía un filósofo griego hace muchísimos años, Lutargo, que decía que los estudiantes no son vasos eh, para llenar, sino realmente antorchas para encender y hay unas antorchas que se encienden bien rápido y hay otras que nos dan mucho trabajo, pero nos pasa en cursos presenciales como en los cursos en línea. Así que nada, les comparto estas tres eh, retroalimentaciones de los estudiantes eh, que, que me han gustado muchísimo. Bien, siguiendo la línea de la doctora Lugo, eh, un estudiante seguro, confiado, es un estudiante con mayores probabilidades de mantenerse en el curso. O sea, estamos ayudando al aprendizaje y a la retención. Una recomendación que yo hago es ofrecer un repaso. Pero este repaso eh, es un repaso que usted puede hacer de distintas maneras en un curso en línea. Usted puede grabar un video muy breve en el que usted resuma eh, lo que viene en el examen, el material, lo más importante. Usted le puede colocar, como hago yo, una lista de conceptos. Estos son los conceptos que vienen en el examen. Entonces, el estudiante se va a organizar, porque es una manera de organizarlo para que él esté más seguro. Eso es nada más que para fortalecer, de alguna forma, su seguridad. Usted puede colocarle también preguntas guía. Pregunta guía y entonces el estudiante va a responderla y más o menos por ahí va. Incluso a veces yo le hago un ejercicio. Repaso y le hago un ejercicio de 10, 10 cierto y falso, 10 selección múltiple. Y entonces ahí pruebo. ¿Por qué? Porque a veces me, yo me di cuenta al principio que ellos me escribían profesora, pero qué es lo que viene en el examen. Porque entonces como tienen lecturas, tienen muchas actividades, a veces algunos no han desarrollado todavía, especialmente los de primer año, eh, la capacidad como de enlazar las actividades. Eh, y de ver todo ese aprendizaje, todo ese material que tú le estás dando, no en un micro, sino en un macro, pero relacionado. Entonces, esa manera de ofrecerle algún ejercicio de repaso, lo que va a hacer es organizarlos. Y es algo bien breve, obviamente, no es que usted, bien breve. Cinco o seis puntitos para que entonces el estudiante sepa por dónde va. Perfecto. Vamos a darles un fuerte aplauso. Por tan excelentes respuestas, estoy segura que han obtenido mucha información valiosa para aplicarlo a sus cursos o para iniciativas que vayan a desarrollar en un futuro. Antes de culminar, sabemos que nos extendimos un poco, pero queremos darles oportunidad algún comentario o pregunta que quieran compartir con las ponentes. Y de igual manera, invitarlos a seguirse capacitando en este tema, sea de manera individual o sea que ustedes como profesores quieran presentar su curso para ser evaluado por Quality Matters, que esto es un proceso que nosotros gestionamos a través de nuestra oficina y que ya tenemos un profesor que inicia el proceso, que es el doctor Soto, eh, y él también le puede hablar de la experiencia ¿verdad? De, esta, de esta iniciativa. Así que en confianza, ustedes nos dejan saber si tienen algún comentario a las ponentes antes de culminar. pero la parte más importante dentro del proceso educativo es el, de la, el desarrollo de destrezas. Uh -huh. estamos, hablando, sí, estamos hablando de análisis, síntesis, de creatividad, pensamiento crítico. Uh -huh. Y yo le quería preguntarle ¿verdad? a los miembros de, de este eh, panel si, si, si la, la, la educación a distancia me facilita o me obstruye Doctor, gracias por la pregunta. Yo creo que esa tercera es la, la más complicada porque requiere mucho esfuerzo y trabajo del docente, porque todas las actividades que nosotros integremos en el curso tenemos que darle la oportunidad a los estudiantes a que sean partícipes de ese proceso de, de análisis. Por lo tanto, los foros de discusión es una herramienta bien valiosa para eh, eh, integrar ese, ese análisis. Por lo tanto, le da más trabajo al docente porque se tiene que integrar en ese foro de discusión. En mi caso en particular también integro los proyectos de investigación y esos proyectos de investigación, como lo hacemos en el formato virtual, ellos lo traducen en, en un video o sea, yo les doy todas las instrucciones y ellos lo traducen a un video, ese video se comparte y se abre un foro de discusión para poder analizar cada uno de esos trabajos de investigación que hacen los estudiantes. Y lo mismo, integro en este mismo curso un trabajo de creatividad. Ese trabajo de creatividad ellos también lo tienen que presentar mediante un video y exponerlo en la plataforma Moodle. Todos los estudios de caso que nosotros integramos en cada uno de los módulos lo hacemos de la misma forma. Incluso también eh, hemos, eh, yo comparto mucho documentales y videos en los cuales los estudiantes me tienen que hacer reseñas. Y esas reseñas, pues, también, entonces, eh, eh, el, el método de evaluación tiene que estar bien claro y definido y la retroalimentación que le demos en estos procesos. Ahora, hay un documental en particular que lo que hago es, después de la reseña, hago una videoconferencia para discutir el documental con los directores del documental. Así que eso enriquece esa otra parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Ha <laughs> Muchas gracias por los comentarios y preguntas. Según me han informado, tenemos que culminar el foro debido al tiempo, pero los invito a que continúen la conversación. Eh, luego puede ser abajo cuando estén esperando las próximas actividades o que se mantengan en comunicación con las doctoras o con nosotros para seguir desarrollando este tema que es de mucho impacto y de mucho interés de todos. Así que gracias por su atención y que tengan un lindo día.